Chao, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Bueno, primero de todo, ¿qué os han traído los Reyes Magos? os han traído una bici, os han traído un bañón de ciclismo, os han traído un libro os han traído... ¿qué os han traído? más allá de lo material sobre todo, que a todos hoy os hayan traído salud, os hayan traído actitud y os hayan traído una cara de niños pequeños que no os la quitéis por la ilusión, por las ganas por la magia, por todo, que eso es lo más importante. Dicho esto, hostia a quien le han traído carbón, yo creo que muy merecidamente, aquí cada uno ya opinará lo que sea, por el talento que tiene por la actitud que tiene, por las ganas que tiene es a Fernando Alonso que hoy ha y bien más de dos horas en el Dakar después de una avería en la suspensión yo llego a casa de entrenar ahora os explico cómo ha ido la secuencia y lo bueno mira todavía no me ha dado tiempo ni de pasar a comer ni de quitarme nada de todo esto y de repente pongo instagram y veo el instagram de horacio cabilla os acordáis de horatius eh? bueno ahora os hablo un poco de, de horatius que en breve coincidimos con él y veo esto en sus stories que creo que es el primero que lo ha subido Yo venía justamente de entrenar, hoy tres horas de estas buenas, 40 kilómetros, 1500 de desnivel, mountain bike a tope, y de repente... Ah, mira, y además, espérate, hoy me ha salvado el Panzer, porque he pinchado dos veces, no me quedaba bombona, y suerte que llevaba el Panzer dentro, que es lo que ha hecho que, que llegara a casa. Total, que al final llego a casa ahí, arrastrándome como puedo, abro Instagram, que es lo primero que hago a ver qué está pasando en el mundo, y veo lo mes, primero que me sale, Instagram de Horacio, y veo... ¿Qué gratius loco creo bueno esto me lo confirmarás tú ahora cuando nos veamos en arabia pero creo que eres el primero que ha colgado la noticia así que os animo a todos aquí abajo os dejo el link al instagram de, de horacio que está cubriendo el dakar por segundo año consecutivo era uno de sus sueños de, de toda la vida y está haciendo un cubrimiento que lo flipas ¿eh? en su instagram así que todos a todos a seguirle y brutal espérate. espérate y brutal ver a Alonso ahí, bridas entre los dientes, marcoma, hostia, cómo lo arreglamos, tal, no sé qué, esos problemas en la suspensión que para algunos les han dejado fuera de carrera, para otros, pues hostia, seguro que Alonso todavía va a pelear, a dar guerra y sobre todo a sacar una buena experiencia de esto. Dejad mensajes aquí abajo de si creéis que todavía hay Alonso Perrato, que yo creo que sí, aunque se le haya puesto la cosa muy complicada, pues con el talento, con las ganas, con la actitud, hostia, el aprendizaje que va a sacar de aquí año, tanto para este año como para los siguientes eh, no se va a quedar corto y dentro de tres semanas el que va a estar en Arabia Saudí soy yo, en la que va a ser mi 5, mi octava Titan Desert o sea, he estado 5 en el Sáhara en Marruecos, 2 en Cuba 7 y esta va a ser la octava en Arabia Saudí, que es la primera que se hace ahí así que Horacio, tú si acaso, si ves que hay muchas dunas como sabes que a mí las dunas se me dan mal pues pasa por ahí un poco la, ¿eh? pasas la escobita Bueno, familia, ya hemos coronado Kilómetro 40, la parte más dura de la etapa está hecha y ahora viene bajadita, que es lo que le gusta a la San Juana, así que ¡osooso! año donde con Horacio hemos coincidido bastante, tanto en el desierto del Sahara como en un proyecto que tenemos entre manos y que por agenda no ha salido todavía de refugiados muy chulo, como en la última que hemos coincidido ha sido hace nada, en agosto en Mongolia. Ojo cuidado, que vamos a saludar a un viejo amigo que hace ver que está trabajando. <risa> Te he pillado en pelotas, ¿eh? Uh, <risa> Horacios, me cago en tu muelas. Menudo carrerón no, que ha hecho no, no. este. Entonces, la pregunta es, Alonso descartado. A ver, la lógica diría que para este Dakar sí, porque con las más de dos horas que han caído, después de... Claro, ayer había hecho una primera etapa muy buena, llegándole un décimo a pesar de dos pinchazos, con lo cual era un bautizo de puta madre, perdiendo pocos minutos, pero hoy a lo que han caído son horas. Eh, otros dirán, hostia, el piloto con más talento de su generación, otros, el piloto con más talento de la historia, otros, coño, no solo lo ha demostrado con la Fórmula 1, sino además yendo a por Indianápolis, yendo a por Le Mans... Y yendo a por la triple corona, yendo ahora por el Dakar, sí que es verdad que, a ver, lo que hemos estado en el desierto, aunque sea en bici, sabes que ahí la experiencia es un grado. Yo de las 5 Titan Desert hubo una que, que, que iba con Fatbike, que tuve todos los problemas del mundo, era la segunda que hacía. Entonces, cuanto más años llevas en el desierto, pues y más en temas de mecánica, en temas de coches, pues seguro que, que más está. Pero, vosotros, comentarios aquí abajo. ¿Creéis que ya está en el palco? ¿Creéis que va a utilizar este año como... Eh, para eso, como si estuviera diciendo, bueno, esto que vaya a ser un reconocimiento para el año que viene, creéis que este año va a ir a full y mmm, por encima de todo, ¿sois alonsistas o sois contra alonsistas? Que esto es un debate que ha habido aquí que de, de, de los gordos. Bueno, dicho esto, estos días con muchas ganas de seguir Dakar, muchas ganas de ver todo el terreno por el cual vamos a estar corriendo la Titan Series en Arabia Saudí dentro de tres semanas con muchas ganas de, de contaros lo que pasa por ahí e incluso de poder dar una visión objetiva al menos y ese es el motivo por el que voy de cómo están las cosas ahí y de qué cosas están prohibidas por qué están prohibidas cómo lo vive la gente ahí y creo que um, para poder dar mi punto de vista es importante poder estar ahí y a través de la carrera poderos contar cómo está la situación social ahí y dicho esto os he dicho que tenía un regalo de reyes muy guapo mira ¡Qué bici! Nos hemos encontrado hoy en la carretera de las Aiguas, cuando estábamos entrenando, una BH California Loco, además amarilla y con toques lilas, que es lo que llevaba. O sea, realmente creo que han sido los reyes magos. Y si no ha sido magia, ha sido mucha casualidad. Estábamos yendo con los compañeros de piso, con Borja y con Víctor a entrenar, y de repente en la carretera de las Aiguas pasamos y veo la bici ahí aparcada. Es decir, es un sitio donde gente entrena, hoy día de reyes mucha gente andando, con la familia, con niños, y miramos y la veo ahí con el caballito. Digo... Y esto, seguimos y cuando habíamos pasado 300 metros digo, chavales, tengo que ir ahí a sacar una foto. Y a toda la gente que había por ahí les digo, oye, ¿de quién es la bici? No, no es mía, no es mía, no es mía, no es mía. Y digo, o alguien la ha dejado aquí para que la recoja alguien como regalo, o es un padre con un niño que han empezado a andar por aquí y la han dejado aquí, y ahora volverán a por ella. Total que digo, hostia, eh, bueno, he preguntado, tal, digo, pues sacamos tres o cuatro fotos, eh, ojalá esta fuera mía, y lo que haré es la dejamos en el mismo sitio. Y si dentro de dos horas, cuando vuelva a pasar, está todavía aquí porque es que la han dejado, pues ya me pensaré si tal. La hemos dejado ahí y al cabo de dos horas la bici ya no estaba. Pero que, hostia, parece. O campaña de marketing O eh, magia O mucha casualidad Pero sea como sea El verla ahí digo Coño, hay que sacar una foto Que la meteremos para pa Instagram Bueno, familia Felices Reyes Y Alonso, tío Mucha fuerza Y Horatius Veme allanando el terreno Que en tres semanas estamos ahí En la Titan Series Saudi Arabia. ¡Vamos para allá! ¡Familia de jabalíes